En breve, las últimas noticias relacionadas a las neurociencias hoy, 9 de enero. Proteína en el cerebro podría ser la diana terapéutica para la esquizofrenia. En Estados Unidos de América, investigadores analizaron un grupo de medicamentos, de los cuales 20 redujeron la C4 de los astrocitos. Mismos que recientemente se relacionaron con un mayor riesgo a padecer esquizofrenia. Dirigir la investigación para reducir la C4 podría ser la clave para frenar la inflamación y prevenir la muerte de las neuronas, que provoca enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Esa enfermedad se presenta en una de cada 300 personas a nivel mundial. Pequeño marcapasos en el cerebro para combatir la epilepsia. Generalmente ese instrumento se ha usado solo en el corazón, ahora se ha probado en el cerebro. Consiste en un equipo muy pequeño que envía impulsos bioeléctricos a la región del cerebro donde se generan las alteraciones eléctricas. En el estudio realizado con 33 pacientes, 17 de ellos redujeron al 50% la frecuencia de las convulsiones y después de 6 meses, 4 de ellos estuvieron libres de eventos. Día Mundial contra la Depresión. Conmemorado el próximo 13 de enero, se busca hacer visible esta enfermedad que es el problema de salud mental más común y frecuente en todos los grupos de edad. Luchemos contra el estigma y motivemos a quienes la padecen a buscar ayuda profesional.